Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esa transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos tenemos fallas con la primera balotera. Procedemos a jugar a la segunda balotera. Previamente a esa transmisión se realizaron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 Y finalizamos con el número 0 Ganadores con el superpleno, diecinueve cincuenta. Ganadores con el pleno, nueve cincuenta. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguir la postanda al chance legal en los puntos de Supergiros, así generamos empleo y salud para la región.